Las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento cuando un desconocido despoja a un hombre de su motocicleta en un hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las imágenes muestran la persona que se encuentra varada y un desconocido llega, lo encañona con arma de fuego y luego se marcha con la motocicleta, un Tauro 200 color rojo. El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche, en la calle principal, entrada sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.